Pues fue una campada que nació más o menos espontáneamente, decidimos hacer la, la asamblea allí en el CIE, por el problema de Bursian Y espontáneamente nació una campada allí, que me pareció súper importante, porque, porque no solamente como punto de encuentro y de trabajo de la gente que, que estaba trabajando en ese caso, sino porque nos daba fuerzas, nos dábamos fuerzas unos a otros en esa campada simplemente con permanecer allí, con hablar y puntos de inflexión de esa acampada al principio el desalojo de, del primer día eso fue de hecho el primer día se planteaba nada más que hacer la asamblea allí y ya está no se planteaba nada acampada y tal pero con, con el desalojo ese que sufrimos pues eso le dio fuerzas a la gente para permanecer allí o sea que sacamos esa lectura positiva del desalojo y otro punto de inflexión bastante que a mí me marcó personalmente fue cuando cuando sacaron la, la furgona con un, con un hombre que iban a deportar, intentamos bloquear cruzando la carretera y pues los cuatro arrestos que hubo, las subidas, etcétera, eso me marcó bastante. ¿Fue importante? A mí me parece que sí, que se hizo un trabajo, no solamente el trabajo legal, que ahí me quito el sombrero ante el, el trabajo legal que hizo el abogado y, y la gente que estuvo trabajando en eso, que fue un trabajo brutal sino también la fuerza que le dimos al trabajo legal ahí acampados, la difusión mediática de esa acampada, de, de las acciones que sufrimos, del desalojo, de los arrestos y tal, eso le dio mucha, mucha, mucha fuerza mediática, que es una de las cosas con las que jugamos en el movimiento, porque eso hizo que un tema importante, que era de desconocimiento general prácticamente, pues estuviera totalmente en el orden del día, y la gente conociera la problemática de los CIEs, conociera la problemática de este caso concreto de Bufián, y eso ayudó, a mi entender, por lo menos presionó a las fuerzas políticas para tomar una decisión correcta y no una decisión incorrecta amparándose en la oscuridad y el ocultismo, como lo hacen normalmente. Pues no sé, a mí me parece que, que es algo que necesitaba no solo este país, sino que necesitan muchos países, pero algo que necesita el mundo en general, y es la gente participando. La participación de la gente, que con la democracia que, que creemos que tenemos ahora en los países occidentales y con la que mucha gente está muy contenta, realmente no es tal. Es una democracia donde tú votas cada cuatro años y luego dejas que te manipulen y cada lo que quieran contigo. Entonces esto es la gente tomando decisiones, hablando, debatiendo en las calles, participando, y es realmente una democracia participativa, aunque todavía no, hay, no hayamos alcanzado el poder en los órganos de de participación ciudadana por lo menos lo estamos reflejando en las calles y me parece que es algo importantísimo y además también un, el simple hecho de debatir y hablar con la gente en la calle eh, lo que se llama mente colmena o mente colectiva eso me parece mucho más importante y, y, y más positivo que una mente individual en una casa pensando y reflexionando entonces eso hace que las decisiones que se tomen o los consensos a los que se lleguen o las cosas que se debatan tengan mucha más pluralidad y al final alcancen un una conclusión, a mi entender, más positiva.